En este video vamos a responder a la pregunta Invertir en Forex sin dinero Y esto se puede realmente Les voy a mostrar acá Miren, abajo les dejo de todas maneras el link Pueden abrirse una cuenta en, en el broker donde yo Donde yo tengo también, donde yo invierto El que yo uso Y miren acá Ustedes en este broker pueden abrir una cuenta y les regalan 25 euros. Ellos saben que al principio los inversionistas normalmente se arriesgan más de la cuenta. Y eso en cuestión de una o dos operaciones. El que no sabe puede quemar la cuenta. Pero si ustedes tienen un entrenamiento, saben manejar estas gráficas, saben leerlas. Es muy probable que saquen adelante esa cuenta. Pero entonces igual el que quiera invertir sin dinero puede hacerlo de hecho puede hacerlo acá les queda una cuenta real con 25 euros o si quieren abrir una cuenta demo que puedan practicar el tiempo que quieran sin riesgo, sin, sin, sin tiempo, sin límite, lo pueden hacer y abrir una cuenta hasta de 100 mil dólares. Eso es para que practiquen, recuerden que esta cuenta demo es exactamente lo mismo que una cuenta real, los precios son los mismos, los movimientos son exactamente los mismos, lo único Fíjense, esta es una cuenta demo, acá siempre muestro esta cuenta demo para que vean que el precio se mueve igual que en una cuenta real. Eh, simplemente es que cuando ustedes negocian acá en la cuenta demo, miren, el precio, el valor, en realidad no están moviendo dinero real, sino que están moviendo dinero prestado, ficticio. No pasa nada, pueden hacer las locuras que quieran. Entonces están las dos opciones. Pueden, ¿Cuál es la recomendación mía? Que primero se abran una cuenta demo, la, la trabajen, miren cómo les va. Ya después abren la cuenta real, que les den los 25 euros gratis. Bueno, se me olvidaba algo. Estos 25 euros ustedes en un principio no los pueden sacar. Digamos que ustedes con 25 euros... Y, y resulta que se hicieron 50, 50 euros. Entonces ya pues les quedó la cuenta total en 50. Ustedes ya pueden retirar 25, o sea, la diferencia. Porque estos 25 no se los dejan retirar. Esa es pues la única condición y eso es muy obvio. Si no, cualquier persona o se acogen y se abren miles de cuentas de 25 euros y los van retirando, pues no sería rentable para el broker. Entonces, para que lo tengan en cuenta... Eh, así pueden operar sin invertir un saludo recuerden seguirme en el blog negociosparinexpertos.com donde hablamos de diferentes tipos de negocios y enfocamos también mucho el, el tema del trading para el que quiera saber más del tema pueden dejarme también sus comentarios ahí abajo del video y con gusto los atenderé saludos